El bisonte de Altamira es una pintura rupestre que pertenece al arte franco-cantábrico y que está datada aproximadamente en torno al 13.000 a.C. en el Paleolítico Superior. Se caracteriza por su naturalismo y por el interés que el autor demostró a la hora de representar los detalles, como se puede apreciar en la crin, en la cornamenta o en los ojos. Está policromada en varios colores, obtenidos todos de pigmentos naturales. Este tipo de pinturas se conservan en cuevas que tienen el techo impermeable, protegidas de la humedad y de la luz. En esta época no es frecuente la representación de la figura humana, así que casi todos los motivos pintados en las cuevas son animales.